Es momento ahora de echar un vistazo a la previsión meteorológica para las próximas horas. El tiempo nos trae, como ya lo hizo a final de la semana pasada, nieve en la provincia. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan nevadas en la Serranía de Guadalajara, en las Parameras de Molina y en la Alcarria. De hecho, pasado el mediodía, veíamos nevar tímidamente en la capital. Para el lunes, la Agencia Estatal de Meteorología, como les decimos, anuncia en general para Castilla-La Mancha cielo nuboso, principalmente de nubes medias y altas, aumentando a cubierto. La cota de nieve en principio se situará entre los 1.000 y 1.600 metros, bajando progresivamente de norte a sur en toda Castilla-La Mancha, hasta llegar a cualquier cota en el norte y entre los 700 y 1.400 metros en el resto. Más baja cuanto más al norte. Las temperaturas mínimas que se producirán al final del día bajarán en las montañas del nordeste, subirán en el sureste y con pocos cambios se presentará en el resto. Las máximas irán en descenso, que será notable en la mitad norte. Habrá heladas débiles en zonas altas del nordeste. Las temperaturas oscilan en la provincia de Guadalajara entre los 3 grados de mínima y los 18 de máxima.